Hola buena gente de YouTube cómo están? Soy soy Ultime. Sí yeah, puede hacer rato que no soy nada de vídeos, ¿no? Bueno eh, estamos aquí de vuelta no para hacer una nueva video reacción a un nuevo día TPH. Que bueno porque no he estado subiendo videos de la semana bueno porque he estado demasiado ocupado. No estoy siempre en YouTube. Y estuve como unos dos días dejé un rato de usar la en internet pero bueno y por una cosa también es que estoy metiendo más ganas en mi canal secundario que estoy eh, me decidí a hacer no sé fandusan doblaje fandus fan creo que se dice así no de las unas parodias que había de Kishinbei no deja de eh, la lista de reproducción no sé ahí en el canal está la lista de reproducción o si no pasa a mi canal secundario y echarle un vistazo a esto que me entretuve, me entretuve bastante poniendo mi voz a ver si bueno, a ustedes les puede gustar o no bueno, es cada uno, viste y bueno estuve haciendo bueno por lo menos eso no y no, no estuve subiendo muchas reacciones acá, ¿no? Por eso también llevo bastante tiempo editarlos. Y, y bueno que me estaba pidiendo que reaccione tal este, este youtube reacciona a este, me hace bastante que no reacciona nada, bueno, está bien. Lo grabo cuando me da la gana, pero bueno, está bien. Como me están viendo bastante, que hay que reaccionar de vuelta a Rey este Pupper, ¿no? Que subió hace poco, hace tres días, el, ay, acá le muestro ¿verdad? da. Si lo tengo abierto, a descansar la verdad, abierto. Acá dice, eh, YouTube hispano Luisito comunica quiere destruir la sociedad. Así que bueno, vamos a verlo en vivo, directo y a ver si esto está bueno. Como toque del juego de la última vez, ¿no? y bueno vamos a ver que, que nos trae a este nuevo IGA TPH y ok, a ver su... tiene 11 likes, ok mm, vale, falta eh, y bueno sin más que más que agregar, vamos a mirar el IGA TPH bueno, y bueno dejaré el video original del video en la descripción y vamos a ver ya que tan bueno este Hola, mi madre no. siempre me dice verte a la mierda puto. Uh. Y que sonría y ponga una caja feliz en la mesa Me, me dijo que tengo un huevo Y me lo conmigo Todos en esta vida somos pajeros Que se dejan masturbar A veces para caminar Necesitas caminar ah. Frases profundas okay. de Pablo Escobar Frases del mierda Narradas por el mierda Ilustradas por el mierda En ocasiones para ver lo que está pasando Necesitamos ver lo que está pasando Tengo 60 años Y veo tus videos Por no, porque así viajo Mi pene a mi boca El fuego enfría El hielo quema En esta vida todo da copias los que no ganan pierden... Quien no gana pierde. Sabes que estás solo. <risa> la música, ¿sí? Si hay algo en este mundo que odio más que el pie virus ja es sí. la sociedad. Veo X videos. El coño. de tu madre. Vivimos en una sociedad. Triste sociedad. De mierda. Algunos, por mi apariencia, me llaman loco loco, loco, lo lo desquiciado. Me trabando, oh, Otros Dios. me llaman el, el mierda. Conocí a personas que antes no conocía. ¿Soy solo yo o la cosa cada vez se está poniendo más? Necesitante el mierda te mete el pie. Yo me voy a la mierda, a seguir andando sí, a ver, por la sí, caca sí. Así para que la gente me continúe viendo como todo un madri. Ja, como todo un loquito, que mierda es quito Me gusta, me ¿Eh? agrada la sensación, es bonita Adiós pajeros el mierda sas. Okay. ok, qué random esto y Es el video donde mi <risa> Comunica se casó de Joker Que estaba de moda el año pasado, esa película y bueno, ojalá un algún día quiera hacer la video de esta película Y bueno, ok, el video si sí está bastante bueno, le voy a dar en sumergido si like, creo que se me traba La compu Bueno, creo que mmm, se está sobrecalentando bueno Creo que lo voy a dejar hasta acá la reacción que ha sido bastante corta nomás No, yo no me que sí está muy bueno, los chistes son, más la referencia bastante obvia, Ya ¿no? <risa> sí, bastante bueno, muy interesante este video y bueno, al final te así que ya está Si te gustó esto, bueno, dale, ya sabes, dale un me gusta Compartir, suscribirte a este canal para más reacciones como este Y bueno, sin nada más que decir, me despido hasta acá, soy Yuse Ultimate Y nos vemos la próxima Y bueno, no te olvides pasar por mi canal secundario, donde subo ahí eh, Fandoblajes de las parodias y todo eso Y bueno, eh, me está entreteniendo hacer este tipo de videos Así que, para que siga con eso por un rato y bueno Nada más que decir, nos vemos, bye chavales.